Este lado, ey, que... ey, ey, ey, señores, retornamos. No, los se ponen activo señores. Tenemos a nuestro amigo y hermano, el señor deporte, el señor deporte de ahí para atrás, nuestro hermano Junior Matrillé. Buenas tardes, hermano pero, mío. Eso fue el menor que el orgullo, la, se lo está es muy... Damos un segundo, Matrillé, estamos todos en vivo. <risa> un, un, un minuto más triller <risa> que dale ahí dale ahí estamos en el aire junior estamos en el aire junior hello buenas y te escucho ahora como tú estás hermano mío Agradecido, ¿qué hay? Estamos bien aquí arrollados. Tú sabes que estos es pero estamos preparados. ¿Estamos? Así es, así es, y nosotros estamos ansiosos que llegue las 7 de la noche para ver si esto se termina con una gloriosa victoria. Ya que tú eres parte de los gigantes del Cibao, queremos hacerte varias preguntas, eh, ya que la gente nos ha abordado nosotros con, con el tema de los gigantes. Y estamos a la orden realmente, nosotros tanto del partido como de las situaciones que hemos presentado desde el pasado jueves y que hemos hecho público una combinación de cuatro personas hoy, dirigentes y tres jugadores, que se van a perder el juego siete por, por el COVID-19. Eh, eh, eh, COVID. Junior, ¿es cierto que el dirigente de los gigantes y tres abridores eh, tienen eh, bien positivo al COVID? Es que el dio positivo de Luis Urrutas esta mañana. Luis se intoxicó el, el viernes eh, y a raíz de eso no se recuperaba. Parecía que el, que el sábado tenía que volver a dirigir. Y no se recuperaba, bueno, pues decidimos hacerle una prueba porque le dio fiebre a Esta Esa prueba a él y a Paolo Espino le eh, arrojaron positivo. Ya estaban positivos desde el jueves pasado los lanzadores Edgar Santana y Jerry de los Santos. Y esperamos la, los resultados de Rueda y de esta mañana para hacer una sola publicación. O sea que ellos cuatro no van a poder estar en el partido. De hecho, están, los cuatro están en cuarentena ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el ánimo de, de los muchachos ahí? ¿Están inspirados como siempre? Siri, esta juventud que tiene el equipo, que la gente está ansiosa por ver hoy en la noche. Bueno, están practicando. Ahora están eh, bateando BP, están en el terreno. Eh, a las una y treinta de la tarde eh, lo hicieron Carlos Peguero, eh, Eduardo Abreu, que no está jugando, pero son de los jugadores de reserva. al el caso de Peguero, no, Peguero es un jugador de titular. Más tarde, cerca de las 2.30, mientras hacíamos el programa de televisión fiebre deportiva por el Canal 10, es desde aquí, entonces llegó otro grupo con Ronald. Fidi eh, acaba de terminar su práctica de bateo, Fidi... Tenía una pequeña molestia en la pierna y era condición día a día, está en el line-up. Kelvin Gutiérrez fue sacado ayer también por una molestia en la pierna izquierda, hoy está en el line -up. Y Moisés Sierra, que ayer no pudo jugar por lo mismo, por el tema de que se había conectado de foul en un pie en el juego de San Francisco, ayer perdió el partido pero hoy le pidió al dirigente Brian Peña que lo colocara y está en la alineación. Ok, ¿Cómo, ¿cómo asumirá el equipo estos contagios, Junior? Bueno, ya como debe ser, están en cuarentena y ya hay concentrarnos en el grupo que está aquí, porque ya esos cuatro, por más que uno intente hacer algo, no hay nada que hacer, ya colocarlo en cuarentena y darle gracias a Dios, porque no hay más de cuatro. Hicieron las prueba el jueves eh, a todos eh, a Pite se le repitió porque salió eh, indefinido y eso también es otra cosa. No es que está positivo, cuando sale así, eh, tú lo que tienes que repetirla. Y oficialmente por eso él no estuvo por respeto al protocolo. No Aquí realmente lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que tenemos para hoy. Ya esos cuatro están bien cuidados, están trabajando en su recuperación y si Dios lo permite, lo tendríamos para la serie del Caribe. Ok, ok, Junior. Eh, pasando a otro tema, eh, Hansel Alberto, sabemos que tú eres eh, una parte, su manejador, su, su manejador en cuanto a relaciones públicas. Eh, eso, ese, ese post que hizo Hansel Alberto y esa funda, como dicen popularmente hablando, que le han dado por ese post a Hansel Alberto, ¿cómo lo ha asumido eso? Él? Si tú superas que yo me di cuenta de eso ayer, yo he estado súper ocupado porque esta serie final y también la serie, la viajadera y todo eso, eh, no había tenido la oportunidad, pero mucha gente me había escrito y yo no, no sabía de qué se trataba. Y nada, bueno, pues cuando lo vi, ¿qué te puedo decir? Hanser es uno de los jugadores más queridos, creo que por eso la gente no lo va a dejar de querer, porque en realidad es un punto de vista que tiene eh, como un doliente, como un fanático, como un jugador de pelota de los Gigantes la duda para nadie que Hunter ha sido un doliente de esta organización independientemente de que tiene dos años claro, claro. que no ha podido jugar cosas que él no las controla de hecho, él está gente libre todavía él no es un jugador que, que ya firmó y que se quedó en su casa Hunter estaba ansioso de firmar para integrarse aunque no lo habíamos dicho públicamente porque eh, lo que sí que se quería no era como engullar a la gente sino darle una gran sorpresa no se pudo pero el post es algo que de manera muy personal yo respeto. Recuerden que antes es una persona, como dije anteriormente, que tiene muy buena relación con los demás jugadores. Y por ejemplo, lo que sí me sorprende es que algunas personas activas, eso sí lo veí hoy en la mañana, que por ejemplo César Valdés no está lanzando porque posiblemente eso le molestó. César y Andes son muy amigos. Estuvieron juntos en Bolsinet todo un año juntos, son muy amigos, respetuosamente ambos con alguno con el otro, eso no tiene nada que ver porque recuerden que me parece que el post anterior, yes, sé yo. y César tiene una, una situación del cuello desde hace más tiempo, o sea, estamos hablando de que César hoy tiene cuatro días y el post hace menos, o sea que eso no tiene nada que ver, pero okay, sí me okay. agrada la pregunta porque... Eh, de hecho, hoy esperamos a César, él no está contagiado, eh, esperamos que él esté con el, con el equipo ahí abajo, apoyando. No está en el roster tampoco, porque como tiene un problema en el cuello, no va a lanzar de relevo, no va a lanzar como abridor. Y es una pena, porque estamos hablando de uno de los mejores abridores de, de nuestra pelota. Eh, cuando lo cogimos en el draft, nos pusimos muy contentos y para menos habíamos adquirido a una, un superjugador. Ok, ok. Muchas gracias, Junior Matrillé. Un mensaje bueno, final. Un okay, mensaje okay, okay, a la ciudadanía okay. que, por si ya, eh, vamos a ganar, claro está, pero un mensaje eh, de usted como, como Macorizano, eh, la gente está un poco alborotada. ¿Qué usted le aconseja a la ciudadanía? Lo primero es tener la confianza eh, en estos muchachos, en una administración como la que hemos tenido, que ha ganado, la familia Rissek, los tres campeonatos profesionales que tiene eh, Hemos ganado con dos con el baloncesto y uno con la pelota. Y estamos muy cerca otra vez de ganar en la pelota esta administración. Y la fe puede por Dios porque es imposible lograr cosas si Dios no está con nosotros. Amén, entonces, amén. Entonces, en caso de que terminemos eh, con el triunfo, que es lo que todo el mundo está esperando. Y yo tengo la, la tranquilidad, no sé por qué, lo más probable es que esté, ¿verdad?, adelantando un poco y, y, y, y no quiero que eso le pase a nadie, pero a las calles hoy, ustedes saben que estaremos en toque de queda, a menos que sea autorizado por las autoridades, no se puede, van a la redundancia, no podemos violar las reglas independientemente de que ganemos o no, eso son otras cosas. Los gigantes no estamos pidiéndole a la gente que vaya a las calles. Y se va a hacer algo, lo haremos organizado y con el permiso de las autoridades, y ya les informaremos para que también puedan acompañarnos. Pero hoy, cuídense mucho que desde la casa vean el partido por televisión, que nosotros haremos todo lo que esté al alcance para ganar el partido. Muchas gracias, Junior Matrillé, por esa información. Sabe que, que el mí, hombre, hermano. usted es el hombre de nosotros en cuanto a deporte. Muchas gracias, Junior. Ahí estaba. Junior Matrilló es relacionador público de los gigantes del Cibao. Eh, ya ustedes saben que desde su casa hay un, varios peloteros en contagio. O sea, están contagiados del COVID-19, pero hay un equipo formado. Y eso es lo que verdaderamente importa, de que hoy se juegue béisbol con lo que hay presente. Esperemos pronta recuperación para los...